la ah, okay. ah, no, no. aspiradora, me he comprado esto es lo más útil del mundo, ¿se me ve? No se me ve un cojón, ¿no? Sí, se me ve, se me ve. A ver, pero esto es que... Esto, esto está mal. Está mal puesto, mi hermano. Tontera cabeza, pero... no. No. Erónio. Erónio. ¡Ah! que no... No, eronio, Erónio. Sabía que se me iba a caer la... Que el tripo de mío es un, un show. El tripo de mío es un espectáculo. Ahora se me ve, ¿no? Pero un poco... Un poco mal, sí que se me ve, no sé por qué, cojones. Porque está como así: punto triplo de los huevos, ¿eh? ¿La ¿Verdad que esto es triplo en Triple tiene tres estrellas? Esto no aguanta una mierda y esto está todavía bancal. ¿Qué tengo que hacer? Se sí, lo no, bajé el su. Bájate, hijo de la gran pe. Ahora que se va a caer el móvil y voy a tener que. El piruetas invertidas. Ya. o menos. Vas no a. Esto es el invento más inventoso de la faz de la tierra. Acabo de tenerlo, no había tenido aspiradora desde el año de la bomba. Y microondas, todas las cosas básicas que hay en una casa, yo no los tengo. Uf, que tuve que joderme con cualquier cosa y me da pereza hacer la limpieza y pegar. No tiene nada que ver con lo que tengo. Pero a eso, calentar la comida, todo eso, me da una pereza el coño y ahora con un microondas es una aspiradora. La verdad que da placer hacer las cosas que todos hacen. Una vacilada. O sea, y después tú puedes poner el pie. Puedes enganchar esto y ya, y ya, con la típica, el típico aspirador de toda la vida. Enamorado estoy. Un besito, mi amor. Me ha dicho que se enganchamos. No bailes así, por favor. No, Haz no, no. lo que tú quieras. Ya, ya, que la Tú sabías que la noche es pasajera Su flow es una puta locura Ya casi sale La traicionó la puta madre ¡Oh, yo voy a hablar! ¡Ay, chico! Bueno, esto es increíble O sea, lo que acaba de hacer, esto es la nueva moda Es que no tiene sentido este video Creo que se va a acabar aquí porque Y desde que llegó la tima ¿no? para dejar que... Y si no me acuerdo... Yo no paso por ahí. Oye, ¿qué tal con. Un momento, ¿Qué tal con llamar a Estados Unidos a América? Ya, ya como los Estados Unidos llevan todo para Europa, llevan todas las costumbres de moda, de música, de cine, absolutamente, absolutamente todo. Va a la costumbre de decir a Estados Unidos el país América. Por favor, no te dejes involucrar por los estúpidos mongólicos, aunque sean las potencias del mundo, no tienen ningún valor. Eres un país putamente colonizado. No pasa nada, eres un buen en ciertas cosas. Pero no te apoderes de mi América, por favor. No te apoderes de un puto continente. USA. Así que te quiero mucho, cuídate. Esperanza lo más importante de mi punto de vista: la madurez. Es eh, una de las cosas más relativas que puede existir en la Paz de la Tierra, aunque lo que estoy diciendo puede ser relativo. Aunque, aunque, lo puede ser también. te quiero mucho, la vida es duro, a la toma que si no, no va a lograr nada. Cuida a la gente que ama. Espero que tengas todo lo que puedas querer tener. Y si no tienes la esperanza, digo está ahí para resolver esos problemas. El tiempo lo resuelve todo también. Te quiero muchísimo, nos vemos la próxima. Un robot asesino te voy a matar.